Bueno, volvemos entonces. Y, ajá, lo que había dicho fuera, de, fuera del aire fue lo siguiente. Vamos a, voy a poner a pizarro un ratito. Entonces, me, me habían pedido un ejemplo de, de de qué es el complemento y el post-complementado. Un reticulado complementado, y entonces acá tenemos uno. ¿Sí? Entonces acá este reticulado es complementado. Es decir, todo elemento tiene eh, complemento. Y en particular, por ejemplo, Y es un complemento de X. Porque el ínfimo con X me da el primer elemento. Y el supremo con X. Me da el último elemento. Eh, justo en este ejemplo en particular resulta que Y' también es complemento de X. ¿Eh? Porque eh, X ínfimo Y' me da el primer elemento. X supremo y' me da el último elemento. Bien, bárbaro. Voy a tratar de hacer alguna observación a ojo de lo que veo acá. Con los datos estos. A ver. Y después Clara, Clara está intentando... Este, está intentando... Hacer un gráfico. Así que yo voy a decir lo que veo a ojo. Hay poquitas respuestas. 27 respuestas veo. 26 respuestas. ¿sí? Y entonces vamos a... Eh, voy a tratar acá de ordenar... Hay la columna ¿eh? no E, aceptar. Ahí ves. preguntan en el chat, Pedro, si había que considerar el al alumno como complemento de cero. Eso está tan Exactamente, el uno es el complemento del cero, y viceversa. Ah, espera. Ay. Ya sé, se me está clavando la compu por culpa del Open Office. Bien, ahí está. Vamos a ver si lo puedo hacer andar de vuelta. Yo te aviso nomás para que no esperes demasiado pronto los resultados, que a mí el OpenOffice también me acaba de clavar la compu y la estoy reiniciando. No, no, no, está bien. No, igual son poquitos, así que lo único que tengo que hacer es ordenar lo que tengo acá. Y fue. Bueno, me un segundito. <risa> Parece que hay un complot para que no tengamos clases, dicen ahí en el, en el chat. Sí, está bien, sí. <risa> Algo. Es. Bien, bárbaro. Ajá, bárbaro. Bueno, hay varias respuestas para el, la primera. Hay alguna respuesta uno, pero muy poquita por suerte, porque decía que sea mayor que uno. Veo... Algunos que pusieron dos, más o menos, y del resto la mitad como que puso dos, la otra mitad como que puso seis. Y está, eh, está bien, y, otro, y otra persona que puso 30, 30. también está bien, pero el más chico efectivamente es 2. ¿Y, y para, qué, para qué sirve eso? Para darse cuenta que el, el menor complementado es, o sea, 0 es el complemento de 1, si hago 0 supremo 1 me da 1. Y si hago 0 ínfimo 1 me da 0. Entonces, el 0 es el complemento del 1. Entonces basta con que hay, con que estén el, el, el, el con que estén el primer elemento y el último elemento, ya está. Entonces, D2 es complementado. Y una pregunta podría ser. Eh, Me pregunta medio linda, ¿cuál, ¿para cuáles? ¿Para cuáles? PNN de P es isomorfo a esto. <ríe> bueno. Ya varios y eh, varias van a darse cuenta cuál es la respuesta que es medio obvia. Entonces todos estos ya son trivialmente complementados. Hay más. Habían puesto eh, 30, que es complementado. 6 es complementado. Eh, bien. La segunda pregunta. Este, a ver... No voy a ver más las Ajá. Bien bueno, La segunda pregunta era La voy a, voy a presentar A ver Me deja esto La segunda era Encontrar Un n mayor que uno tal que No es complementado, pero hay más de dos elementos con complemento. ¿Por qué puse más de dos? Porque siempre el primer elemento y el último elemento son complementados y son su, sus respectivos complementos. Entonces, hay, eh, que no sea complementado, pero que haya más de dos elementos con complemento. Bien. Y entonces, eh, ¿cómo podría hacer un dibujo así? Voy a, voy a ir acá, voy a, Ahora dejo de compartir y voy a ponerla ustedes mientras vayan haciendo foco en la pizarra, una cosa así, que de hecho ya lo hicimos este dibujo. Entonces estos no tienen complemento. Bien, voy a dejar de presentar, así pueden ver, se puede a aclarar la, la pizarra ahí. Entonces, en, en, en un reticulado así, estos dos elementos no tienen complemento, eso lo pueden tratar de probar ustedes, y si eh, nosotros ponemos bien acá el número, vamos a encontrar cuál es el, el menor valor. Y de hecho los, los números más chicos que se pueden poner acá son 1, 2 acá y 3 acá. Y eh, acá 4, sí. y acá 6, y acá 2. O sea que el menor n para el cual pasa esto es 12. Y, y veamos a ver si, si cumple la, la, la fórmula. Este es 12. Este es de 12. Que es de. Esto es 2 a la 2 por 3 a la 1. Que 2 a la 2 por 3 a la 1. O sea, 2 más 1 es 3. 1 más 1 es 2. Me da 6 elementos. Así que la fórmula está bien. Y la última pregunta. Ahí estamos preguntando en el chat, Pedro, que no se termina de entenderlo del complementado. A ver, veo la pregunta bien como dice, ¿por qué 6 no es complementado? El 6. Ah, el 6, perdón. El 6 sí es complementado. Ajá, bien. Me preguntan por qué el 6 es complementado. No, porque lo que quiere decir es que, que se ha complementado. Ahí hay, hay, hay un problema con los cuantificadores. Que se ha complementado quiere decir que para todo elemento, existe un complemento, ¿Sí? o sea, para todo elemento que yo elija, por ejemplo este x, existe un complemento, a alguien tal que su ínfimo me da nada y su supremo me da todo, pero eso no quiere decir que cualesquiera dos son, el, son complemento uno del otro, eso sería para todo, para todo. ¿Sí? Para todo, para todo, sería para todo elemento, todo otro, es, todo otro es su complemento, lo cual es falso. Es imposible, salvo que tenga un solo elemento, el, el, el, el, el reticulado. Eh, en, en esto en realidad es un para todo existe. Para todo elemento existe un complemento. Y de hecho de X, sus complementos son Y' e Y, pero... Eh, ninguno de los otros, ni cero, ni uno son complementos de X. 2, eh, eh, no, 2 no es complemento de nadie. En, en D12, 2 y 6 no son complementos. No. Los complementos son, los voy a marcar cuáles son los complementos de cada uno en D12. La, la, la, la noción de, de, de, de ser complemento de es simétrica. Eso lo pueden, lo pueden hacer como ejercicio. Así que, si alguien no tiene complemento, entonces no puede ser el complemento de nadie. Y acá, en D12, eh, los complementos los voy a marcar con... Hay, hay único complemento acá. A diferencia de, de este reticulado de acá, donde un elemento tiene dos elementos, en los DN, cada elemento tiene un único complemento. El complemento de 3 es el 4, eh, y el complemento del 12 es el 1. Y los otros dos no tienen complemento A ver... Ahí a, a la pregunta de Álvaro la voy a contestar. No. Eh, sí y no, digamos, la pregunta de Beren, eh, hay una manera práctica, sí, hay una manera práctica, más o menos práctica, pero, pero la vamos a ver, no, no quiero spoilear, lo vamos a ver la clase que viene. Ajá, que si hay un momento que no cubra a cero, en realidad sí, lo que está diciendo Valentino, está está más o menos, si uno lo lee de cierta manera, va a estar bien, es que si hay un elemento que, si uno cubre algún elemento, entonces el único complemento, lo único los únicos el elemento complementados son el cero y el uno y viceversa si es que alguien cubre el cero. Si alguien cubre al cero, no, no, no, estamos mal, en realidad no es que, que cubra, porque acá tenemos varios que cubren, todos estos cubren al cero. Don, cuando no podría haber complemento es una situación así, por ejemplo. Por ejemplo tenés así, y acá algo. Si tenés así, el único complemento del cero es el 1. O sea, si hay un único que cubre el cero, entonces no hay complementos que no sean ni el cero ni el uno. Eh, bueno, ahí, esto, Valentín, ahí lo vamos a discutir en un ratito, Valentino. Ahora quiero, quiero pasar a la última pregunta. La última pregunta es la siguiente tiene al menos cinco elementos y solo dos con complemento. Ahora que ya sabemos que, que siempre el max el, el, el último elemento y el menor y el primer elemento tienen complemento, entonces esos dos tienen que ser lo único Entonces podríamos asegurarnos que pase algo así como esto. ¿Bien? Y cuando hago acá Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos visto en una de las primeras clases, esto de acá eran los divisores de quién. Estos son los divisores 4, por ejemplo. ¿Eh? ¿Ven? Voy a, voy a volver a, la, a mostrar la, la pizarra. D4 no es complementado porque 2 no tiene complemento. Si alguien con 2, si encuentro a alguien cuyo supremo con 2 me da el último elemento, no le queda otra que 4, el último elemento. Pero el último elemento ínfimo, el 2, no me da el primer elemento. Entonces el 2 no es complementado. Sin complemento. Pero este no tiene al menos 5 elementos. Pero bueno, puedo hacer trampa y acordarme. Habíamos dicho este también. ¿Sí? Y entonces de ahí este ya no lo digo. Estos no tienen, estos no tienen complemento. Y entonces ya para fabricarse uno con... Al menos cinco elementos, ya se imaginan. Bien. Bárbaro. Entonces, eh, esto trae a colación entender, tratar de entender el, el, mismo, el mismo tema que, al cual hice referencia antes, que es entender qué forma tienen, por ejemplo. ¿Qué forma tienen los retículos divisores? ¿Sí? Eh, tiene un dato Una cosa que vamos a poder probar más adelante Va, en realidad Un, un ejercicio Esto sería más un ejercicio Es todo eh, Todo POSET de eh, Voy a borrar esto de acá ¿Eh? O sea, por ejemplo Entender el el, el, el, la idea es entender qué forma tienen algunos reticulados. Entonces es un tema, que no dando da vuelta que en esta primera parte. Entonces, por ejemplo, un dato es que para todo A finito... Existe N tal que partes de A es isomorfo, este simbolito quiere decir isomorfo, A de N. ¿Eh? Pero, todo elemento de acá tiene complemento, y acá tenemos algunos ejemplos de n que no tienen complemento, o sea que hay, hay más n entre comillas, que partes de A con afinito. ¿Pero cuáles son? Ahora, ¿todo reticulado ¿Para todo reticulado hay alguna de forma de N? Bueno, es una pregunta. Esto es un ejercicio. Y ahora pregunta. ¿Todo reticulado es iso finito, ¿no? ¿Todo finito. Voy a borrar acá. ¿Es iso A? Un DN. Bueno, la respuesta a esto la vamos a. La respuesta de esto la vamos a responder capaz que ahora mismo. Para terminar la clase, vamos a responder esta pregunta. Así que vuelvo a mostrar la. Hay una pregunta ahí. Llegué a ver que hay una pregunta. Eh, ya vamos a ver la respuesta en un, en un, en un minuto. Bueno, bueno entonces llegamos a, a, a otra de las propiedades que cumplía partes de A, que es la de ser distributivo. Entonces, en general decimos que un reticulado distributivo es... Eh, el reticulado. es distributivo si es que cumple las dos, las dos ecuaciones de distributividad. O sea, para todo el elemento A, B y C de L, se cumple que el, el, ínfimo, el supremo distribuye con el ínfimo y viceversa. Nosotros habíamos llegado a probar una, y de hecho hay dos desigualdades distributivas que siempre valen. Y entonces esto nos dice que vale la otra desigualdad distributiva. Y una primera observación, si tengo un reticulado distributivo y otro que es isomorfo, entonces también es distributivo. Eh, la, la meta de demostración de esto es porque ser... Eh, eh, Isomorfo, la, la, la relación de isomorfismo preserva todas las propiedades determinadas en, en, en términos del orden o de las operaciones. Y una prueba algebraica la pueden hacer a Manopla y un ejercicio para trabajar con, con términos. O sea, aplican F, ven que sobre y sale. ¿Bien? Y una otra propiedad es que si un reticulado es distributivo, entonces todos sus subreticulados lo son. Y la prueba de esto es que las operaciones del subreticulado del sub son las mismas del reticulado grande. Y entonces, si esto valía para todos los elementos del grande, entonces, en particular vale para los elementos del chico, y como las operaciones del subreticulado son las mismas, entonces tiene que estar valiendo esto. ¿Sí? Y bueno, eh, resulta. Eso es un ejercicio no sé es si está como ejercicio en el práctico, que todos los DN son distributivos. Pero no todos los reticulados son distributivos. Y justamente, uno de los dibujitos que hicimos, uno de los poses reticulados que dibujamos recién, es este M3, no es distributivo. Y este otro... Eh, tampoco Este N5 Y justo Pasa una, una cosa que es interesante Que justo en estos dos casos No hay complementos únicos Y entonces Hay una hay como un criterio Me estoy dando cuenta acá que estoy haciendo Trampa con la firmina, Porque voy a pirmina 13 de 12 Se ve que me olvidé de compilarlo de nuevo esto este, y es un resultado que quizás lo podemos llegar a mostrar hoy, como para darle un cierre, que todo reticulado distributivo, eh, todo reticulado, distributivo, en todo reticulado distributivo los complementos son los únicos. Vamos a, a probar. Entonces, fíjense. Acá en, este, en, en, en, en, lo, en estos gráficos, A tiene dos complementos, B y C. Si hago A supremo B, me da 1, A ínfimo B me da 0, bueno, listo. Y lo mismo con C. Entonces B y C son ambos complementos de A. Y acá lo mismo, B y C son complementos de A. Entonces podemos tratar de demostrar, no tenía planeado hacer esto ahora, pero lo podemos tratar de hacer, este, demostrar que... En un reticulado complement eh, distributivo, los complementos los complementos que existan tienen que ser únicos. No quiere decir que todo reticulado distributivo sea complementado. Lo que quiere decir es que si, si hay un complemento de un elemento, entonces es único. Bueno, vamos a tratar de demostrarlo eso. Entonces... Lo voy a demostrar ahora es eh, teorema en un reticulado distributivo los complementos son únicos. Bueno, por eso. Entonces, supongamos que X supremo Y e igual a 1. Es más, creo que se puede hacer más en general la prueba esta. Se puede hacer más en general. Eh, lo voy a hacer más en general. Lo hacemos más general. Eh, de hecho, para que el enunciado de complement eh, del complemento, el enunciado del, del teorema que estoy escribiendo in, eh, supone implícitamente que tengo primero y último elemento, ¿sí? Porque para que haya complemento, para hablar de complemento tengo que hablar de primer y último elemento. lo vamos a probar más en general. Me, me parece que vamos a poder tratar de probarlo más en general. Más en general... Voy a intentar, eh, más en general, si x supremo y es igual a un elemento que le voy a llamar u, pensemos que este u es el 1, ¿no? y esto es lo mismo que x igual a y'. Y si además tengo que x ínfimo y es igual a 0, a este sé que es, estoy pensando que es eh, el 0 y esto también me da el ínfimo con y', entonces y es igual a y'. O sea que no hace falta que sea, siempre que tenga una situación donde tengo u acá, x acá, acá, y acá tengo i y prima, que van así, entonces no le queda otra que ser igual. ¿Eh? Eso es lo que quiero tratar de hacer. Buah. Eh, voy a aclarar un poquito más el dibujo esto porque no se entiende. Aquí. Bien, bárbaro, buenísimo eh, Paso a la, al otro lado Habíamos dicho, entonces Como hay reticular como, como se puede probar Que todos los DN son distributivos eh, Antes de borrar esto, recuerdo Entonces la respuesta ahí es no Bien, bueno, eh, por dónde empezamos acá. Entonces quiero ver que I es igual a I prima. Bárbaro. Entonces sé que este U es igual a esto. ¿Cómo hacemos acá? Entonces, lo que podría tratar de hacer es. Podría tratar de hacer. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo hago. Y prima. Y prima. Ínfimo. Esto es igual a I'. ¿Por qué? I'. Supremo X me da U. Eso quiere decir que U es más grande que I'. Entonces, como I' es más chico que U, entonces el ínfimo entre las dos cosas me da más chico. Pero esto también es igual a I'. Eh, ínfimo por esta propiedad de acá x supremo y pero entonces acá puedo aplicar la distributividad y prima ínfimo x supremo perdón que tape esto es un problema de la parte de espacio y prima, supremo, e ínfimo, y. Y ahora, y prima, ínfimo, x, es igual a c. Estamos, pero C, fijémonos que C por esto, como C es el ínfimo, es cota inferior de I prima. Y es cota inferior de I. Pero entonces es cota inferior de ambos, entonces es cota inferior, es cota inferior, entonces él tiene que ser más chico que el, que el ínfimo, entonces C es más chico que el ínfimo, entonces C supremo, esta cosa me tiene que dar esta cosa. ¿Bien? Repito acá, C es el ínfimo entre X e Y'. E entonces es cota de ambos, en particular es cota de Y'. De igual modo es cota de Y. Entonces como es cota de ambos, tiene que ser más chico que el ínfimo, que es la mayor cota inferior. Entonces es más chico que este ínfimo. Ahora por definición del menor o igual, ahora, perdón, como es más chico, entonces esto tiene que ser eh, el más grande. ¿Sí? Y ahora en realidad llegué hasta este punto, pero fíjense que esto es igual a I infin y prima por conmutatividad. Entonces puedo hacer toda la misma cuenta, marcha atrás. luego igual y, bueno, y prima que era lo que queríamos probar ¿Sí? o sea llegué a un punto o sea toda esta cuenta habla de i', I prima, y todas estas cosas son simétricas en i'. I Fíjate que si cambio i por i', prima, obtengo lo mismo así que por repetir toda esta cuenta simétricamente y como pude dar vuelta acá el resultado final va a ser el resultado final intercambiando i con i'. Prima. O sea que voy a llegar a I, al final entonces I es igual a primo. Entonces con esto probamos que ninguno de los dos reticulados que mostramos eh, ni, el N, ni el M3 ni el N5 son eh, distributivos. ¿sí? Y de hecho hay un teorema más general que bueno, lo voy a dejar para la próxima porque nos estamos pasando de tiempo. Bueno, cortamos acá entonces y me quedo unos breves minutos más para preguntas. Hasta Ahí hay una buena sobre la última demostración, pero Hay un renglón que no se entendió. Dice ¿Hay un renglón que no? Ahí lo la, la vuelvo, la, la vuelvo a poner. Sí, decime. Cuando haces el C supremo, y prima ínfimo i dice que no entendió este renglón. Cuando hago, perdón, repetime, por favor. El ante último paso, el C supremo y prima ínfimo i. Sí. Ese dice que no lo entendió. Y prima ínfimo i, con la conmutatividad del, del ínfimo, ¿eso es? No, el anterior. Ah, el anterior. Bien, el el Perfecto, repito este paso entonces. Busco la el marcador. lo Quizá lo puedo hacer un poco más en detalle acá. Eh, entonces, de esto, de estas dos cosas, esto le llamo uno. Uno implica que C es cota inferior de, de cota inferior de I e I'. Y entonces, por definición de ínfimo, que es la mayor cota inferior, tengo que eh, C es menor o igual a I ínfimo prima O I' prima ínfimo I. ¿Sí? Y ahora por el lema, si quieren cito el lema este como muy, muy útil que cité, probar que algo, eh, ah no, bueno acá ya lo estoy usando esto, pero ahora lo que quiero ver es que es el eh, que el supremo de estas dos cosas es esto. Entonces basta ver, para ver que algo es el supremo de estas dos cosas, ver que es la... Menor cota superior. Claramente esto es cota superior de esto. Y esto es cota superior de C, porque lo acabamos de ver acá. Y no puede haber un más chico, porque si fuera más chico ya no sería cota de este. Así que este es el supremo entre estos dos. Bueno. Ahora sí corto la grabación y sigo viendo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta que, que vale la pena dejarla en la grabación. Las dos preguntas que hicieron no son, no son sobre ejercicios, sino sobre qué temas van a ver y sobre cómo van a ser los trabajos prácticos. Así ah, que que Bien, los trabajos prácticos son los que, están, los que están colgados en la página, pero los ejercicios a entregar... <coughs> bueno, estas cosas, los avisos parroquiales los podemos dejar fuera de la grabación. Así que corto la grabación ahora... Y seguimos aparte.